Pues bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por este, estar en estas jornadas. Recuerden que eh, pueden obtener todos los, veis, visualizar todos los recursos que nosotros tenemos contratados para ustedes desde la página web de Biblioteca UPAD, que es biblioteca.upaev.mx En esta ocasión estaremos trabajando con Bilex y para acceder a esta herramienta comenzaremos ya sea en este botón de todos los recursos o bien en el menú superior lo que tenemos para ti recursos digitales. Posteriormente, aquí abajo, buscaremos en orden alfabético Vilex. Aquí vamos a entrar con nuestro ID y contraseña de Unisof y a partir de ahí ya van a poder tener acceso a toda esta herramienta. Y sin más preámbulos, bueno, les dejo la pantalla de micrófonos a Luis Enrique, que es el experto del día de hoy. Gracias, gracias Alejandro, gracias, muy buenas Tardes ya, no días todavía para todos ustedes. Yo los saludo con mucho gusto de manera virtual porque sabemos que estas jornadas que amablemente ha organizado la UPAE para el beneficio de toda la comunidad, pues es para reforzar la usabilidad de los recursos digitales. Mi nombre es Luis Enrique Morales. Y es muy importante que ustedes eh, cualquier duda, inquietud que tengan sobre el taller que vamos a ver a continuación, pues externen su, su comentario. Recuerden que el objetivo de las capacitaciones virtuales que tiene Vilex es como propósito difundir a toda la comunidad UPAER los beneficios de tener acceso y utilizar la herramienta de investigación jurídica, porque ahorita les explico qué es Vilex y va enfocada para las carreras jurídico-económico-administrativas y puedan aplicarlas ustedes en diferentes actividades pedagógicas o de generación de conocimientos en cualquiera de los programas de estudio disponibles por la UPAE. Bilex es una solución tecnológica que está basada en inteligencia artificial. Nosotros constantemente vamos haciendo alianzas estratégicas con gobierno, con academias, con eh, autores independientes, con editoriales, que nos dan todo su respaldo bibliográfico, porque gracias a todo ese tipo de alianzas, nosotros vamos dándole una labor autoral a cada documento. Y lo que hacemos nosotros es integrar en un mismo sitio de información más de 200 millones de documentos, más de 11 mil libros y revistas a texto completo en todas las áreas del derecho, áreas del conocimiento, para que ustedes, pues puedan a través de la manera de que Vile le da una labor autoral a todos los contenidos, ustedes puedan tener bastante información en legislación, jurisprudencia, Libros, revistas, contratos, formularios, proyectos normativos, periódicos de mayor circulación, eh, eh, normatividad, eh, diarios oficiales, diarios estatales, toda esta labor autoral que estamos haciendo tanto de manera nacional... Como de manera internacional, porque gracias al producto que tiene UPAED contratado, ustedes van a poder trabajar con México y, y más de 100 países que nos permiten ver su contenido exclusivo y sobre todo que nosotros como parte de, de, de Recurso Digital, queremos que la, la UPAET, como está formando profesionistas en, en la materia pues automáticamente ustedes puedan tener pues el, la posibilidad de poder tener derecho comparado, tener la posibilidad de buscar información de diferentes criterios y opiniones de diferentes autores, porque nosotros no, no nada más nos concentramos con una editorial, sino trabajamos con más de 1,100 editoriales que nos dan todo su, su apoyo bibliográfico, donde vamos a ver a continuación cómo nos representa la plataforma. Ya nuestro compañero Alejandro nos hizo favor de eh, mostrarnos cómo ingresar a través de a los recursos digitales a través de Upae. Y una vez que nosotros ingresamos a ese acceso, nosotros vamos a ver la siguiente interfaz. Yo voy a empezar a compartir mi pantalla. Y es muy importante, por favor, que si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud sobre lo que vamos a ver a continuación, pues externen sus, sus comentarios, ya sea a través del chat o ya sea levantando la mano. Ahora, yo voy a empezar a compartir, incluso aquí tenía preparado ya prácticamente de cómo ingresamos a través de los recursos en línea, a través de Vilex y después nos va a pedir nuestro usuario, pero en este caso que ya nos hizo favor Alejandro de este, eh, comentarlo, vamos a nosotros a ver la siguiente estructura. Déjenme comentarles. Que Vilex es una plataforma muy amigable, muy sencilla, muy dinámica. No tenemos que ser unos expertos ni unos tecnológicos para poder utilizar Vilex porque realmente no es necesario. Vilex lo que va haciendo prácticamente es que nos ayuda a optimizar tiempos de consulta e investigación. Ustedes como parte de la comunidad UPAED van a requerir muchas veces consultar información que nos deja nuestro docente para investigación, para un trabajo cotidiano, etc. Entonces, ustedes de verdad pierdan ahora sí que el, el miedo a usar Vilex porque realmente no es nada complicado, no es nada difícil. Y para esto yo les voy a compartir primero un pequeño video de dos minutos máximo donde quiero mostrarles qué es lo que hace Vilex para que ustedes Ahorita, después de ver ese video, entramos a la interfaz y ustedes se den cuenta que realmente no van a tener gran sabiduría ni ciencia de poder utilizar la plataforma. ¿Les parece bien? Entonces, yo les voy a compartir este pequeño video donde nos dice qué, es, qué hace Vilex. Vilex provee una plataforma fácil de usar que combina la investigación jurídica con la mayor colección de información legal en el mundo con más de 130 jurisdicciones y una serie de herramientas potenciadas por inteligencia artificial avanzada. Usted puede acceder a legislación y jurisprudencia completa y actualizada, además de documentación exclusiva como libros, revistas, boletines legales, entre otros. Conectamos cada documento con la base de datos Bilex que contiene más de 120 millones de textos jurídicos y que crece diariamente con más de 20,000 nuevos documentos. Hemos construido asociaciones exclusivas con proveedores de contenido de todo el mundo para asegurar que nuestros usuarios pueden acceder a los casos y documentos que son importantes para ellos en una sola plataforma y que a menudo permite a Vilex publicar contenido antes que cualquier otro proveedor. Vilex incluye contenido indexado de más de 100 bases de datos externas para que usted pueda reducir al mínimo el riesgo de dejar pasar información importante durante su investigación en jurisdicciones, en las que hemos invertido mucho en tratamientos editoriales. Los usuarios se benefician de mapas visuales de jurisprudencia y notas de tratamiento, así como de un amplio marcado y uso de tópicos. Las características esenciales incluyen notificaciones personalizadas cuando las leyes de su interés han sido modificadas y otras funcionalidades tales como alertas, carpetas personales, seguir leyes, la posibilidad de hacer anotaciones y más. La plataforma de Vilex también incluye el soporte de traducción simultánea multilingüe tanto en la búsqueda como en revisión de documentos, lo que permite a los usuarios descubrir fuentes oficiales fuera de su lengua materna. Para aprender más acerca de Vilex, reserve una demostración en línea de nuestra plataforma en la que usted será capaz de ver todas las características, aprender sobre nuestra tecnología y podrá hacer preguntas acerca de nuestro contenido y suscripciones. Estoy listo, buscando, listo. Pues si se fijan automáticamente, esto es lo que yo les quería mostrar ahora que pasamos directamente al programa, porque es muy importante que ustedes se retroalimenten con esta, con este, con este taller que como, como mencioné al inicio van a ver que es de mucha utilidad y no tiene gran dificultad. Nosotros del lado izquierdo tenemos una barra de menú que nos permite, pues, trabajar de una manera organizada, clasificar los documentos, personalizar nuestros documentos, gracias a la nube de Biles que trabajamos con sección de carpetas, nos permite ir integrando 100 carpetas, dentro de cada carpeta podemos integrar 100 subdocumentos y una sección de favoritos que al momento de que nosotros queremos recuperar un documento, con un solo clic podemos llegar, a poder, podemos llegar a rescatar el documento sin ninguna búsqueda adicional. Nosotros tenemos métodos de búsqueda que nos simplifican la consulta e investigación. Incluso Muchas veces también estamos trabajando al día al día, trabajando con información prioritaria y trabajando a un ritmo muy acelerado porque queremos entregar investigaciones, queremos consultar trabajos, queremos a desarrollar investigaciones. Entonces, ustedes también en la parte superior derecha aquí tienen un recuperador de documentos, que también es un método de poder llegar un, a un resultado cuando nosotros en algún momento buscamos un documento, en este caso una ejecutoria, si no recuerdo yo automáticamente cómo llegué a ese documento, nosotros tenemos en la parte superior derecha, al lado de la barra de menú, un pequeño reloj que nos permite recuperar el documento con la, también con la funcionalidad de un solo clic. Vilex trabaja con la parte de un panel de jurisdicciones. Aquí es bien importante porque nosotros cuando estamos trabajando de manera directa nosotros tenemos la ventaja, como bien decía el video, podemos trabajar con diferentes jurisdicciones con más de 100 jurisdicciones que nos permiten trabajar con derecho comparado para consultar el contenido original y en su idioma original. Nosotros aquí en la parte superior trabajamos con un panel de jurisdicciones que nos permite desarrollar la búsqueda de manera directa ya sea trabajando con un país en particular o podemos aplicar algunos países en particular, sin necesidad de buscar en todo el universo de información. Aquí, por ejemplo, eh, yo estoy seleccionando Colombia, Ecuador y México, pues automáticamente nosotros estamos indicándole a nuestro buscador que queremos información precisa únicamente de esos tres países. Si nosotros queremos trabajar con todos los países, automáticamente aplicamos los filtros y Bilex lo que va a hacer es que nos va a arrojar contenido de manera nacional y contenido de manera internacional. Aquí. Es muy importante que ustedes, cuando van a hacer alguna búsqueda, seleccionen el país de su jurisdicción ¿Para, qué? para que automáticamente ustedes puedan elegir los filtros y los contenidos exclusivos de ese determinado país. Dentro del ecosistema tecnológico que nosotros hemos desarrollado con inteligencia artificial, hemos hecho funcio fun funcionalidades, más bien, perdón, con muy atractivas y únicas, porque nosotros hemos hecho una preferencia con unirnos con Dropbox, con OneDrive, con Google Drive y Box, que nos permiten conectarnos con estos almacenamientos en la nube para poder trabajar con documentos verdaderamente indexados, para poder extraer conceptos jurídicos, para poder traducir a, a, a 14 idiomas un documento, para poder compartir y para, para poder descargar. Lo vamos a ver a continuación, pero es importante que ustedes vayan viendo la estructura de todo con, como conforma Vilex para que nosotros podamos ir entendiendo y desarrollando esta, este taller. Posteriormente, trabajamos con un plugin que nos permite trabajar con documentos de texto plano. Vilex para Word lo que hace es que nos permite indexar un documento, enlazar un documento, hacer citas y sobre todo extraer conceptos jurídicos de un documento de texto plano. Todo esto con la funcionalidad de inteligencia artificial. En la parte central, trabajamos con noticias relevantes porque también Vilex hace acuerdos con suscripciones de periódicos que nos dan todas sus secciones en donde nosotros podemos integrar. Noticias de lo que acontece en México, noticias de lo que sucede de manera internacional y sobre todo tenemos la parte de los tópicos que nos permiten ayudar y, y a entender el derecho de las necesidades de consulta e investigación que cada uno de ustedes requiere. Por eso es muchas veces que cuando ustedes ingresan con el, con el usuario que nos brinda la UPAE... A través de esto nosotros podemos tener una personalización del acceso. Es muy importante que ustedes ingresen de esa manera como nos indica la UPAE, porque si yo intento ingresar por otro, otro, otro método de acceso, pues podemos correr el riesgo que el documento está fuera de nuestro plan, nos pedirá que nos suscribamos, etc. Entonces ustedes deben de entrar tal y como nos indica la, la universidad para que podemos, podamos disfrutar perdón, de estos valores agregados. Al momento de que también mencionamos que Vilex es una cuenta personalizada, ustedes tienen la posibilidad de ir enseñando a Vilex a decir que lo que a mí me interese me notifique gracias a un muro de actualidad, gracias a una actualidad personalizada o gracias a los tópicos a través de notificaciones. Todo esto es de, bien importante porque Vilex, recuerden que es como un pequeño cerebrito de búsqueda que lo que va haciendo es entender lo que yo necesito y lo que yo quiero llegar a un resultado. Entonces, trabajando con estos tópicos, automáticamente a mí me va indicando la manera de poder ir personalizando mis áreas de interés e incluso puedo seguir documentos de manera directa a través de leyes, proyectos, decretos, acuerdos, constituciones, etcétera, que con la funcionalidad también de un solo clic puedo llegar a buscar la ley federal del trabajo como ejemplo de manera directa sin necesidad de pasar un filtro de búsqueda que ahorita los vamos a ver, los métodos de búsqueda que, que también ustedes se pueden simplificar la búsqueda e investigación de manera directa y podemos trabajar de forma completa y directa. También en los tópicos puedo seguir libros y revistas que me permitan llegar a un resultado mucho más rápido. Ejemplo, si yo estoy trabajando con una revista de letras jurídicas o de foro jurídico o una revista de tips fiscales, automáticamente lo que yo hago es que me permite seleccionar y puedo entrar directamente al documento para poderlo consultar a texto completo. ¿sí? Eh, recuerden, por favor, si tienen alguna inquietud, alguna duda, levanten su mano o escríbanos en el chat que nuestro compañero Alejandro estará muy al pendiente de ese chat para poder ir resolviendo alguna pregunta. Hasta aquí, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿Todo vamos bien? Si no tenemos ninguna pregunta, pues continuamos. Este, Ahora, sí, perdón, yo. Sí, adelante. Aquí, aquí nos están preguntando qué... Si sí, las eh, que esta del seguir documentos, quiere decir que cuando hay actualizaciones, este nos va a avisar. Es ¿O? correcto, es correcto. Gracias, Alejandro. Eh, eh, el compañero que nos hizo favor o compañera que nos hizo favor de consultar esto. Es bien importante su pregunta, lo que está haciendo, porque efectivamente la respuesta es sí. Supongamos que a nosotros nos interesa mantenernos actualizados sobre la libertad de expresión, ejemplo, y yo me quiero mantener actualizado y quiero que Vilex me haga el trabajo de mantenerme actualizado sobre libertad de expresión, automáticamente, como yo estoy seleccionando un área de interés, Vilex me dirá, ejemplo, Alejandro, ¿quieres recibir un resumen de actualidad? ¿Sí o no? ¿Quieres recibir notificaciones de los tópicos que tú estás marcando como área de interés? La respuesta es sí o no. Automáticamente de ustedes lo que elijan o pueden elegir los dos, nos va a mantener actualizados como un, gest un gestor de alertas. E incluso si Alejandro ingresa a la libertad de expresión, nos va a enlistar todos los contenidos que tienen que ver con libertad de, de expresión para que yo pueda verlo como un tópico de manera directa y como frase exacta. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, en la parte superior estoy siguiendo el tópico que se llama libertad de expresión y me va a ir a va avisando de manera directa, en todos los, los contenidos que van siendo actualizados sobre libertad de expresión. Efectivamente, la respuesta es si sí me mantiene actualizado, sí me recibo notificaciones a través de alertas y me permite trabajar, incluso todavía puedo personalizar si lo quiero elegir por algún país en particular, porque me está diciendo que tenemos tópicos en Argentina, en Colombia, en Chile, en España y en Perú, obviamente en México, porque estoy en México, de manera directa para poder ir personalizando mis áreas de interés. Listo. ¿Quedó contestada la pregunta? Pueden preguntar, ¿eh? Para que esto se haga dinámico, participativo y no nada más escuchen puro bla bla bla de mí, sino que también puedan ustedes participar con toda libertad. Parece que todo claro. Perfecto. Y también, si hay algo que no está siendo claro, por favor, Alejandro. Dile a Enrique que no le entendí o, o va muy rápido, no pasa nada. A veces el tiempo, saben que va, nos va ganando, entonces tenemos que ir con el tiempo que tenemos destinado para este taller. Posteriormente, ya que nosotros vemos que tenemos la posibilidad de poder trabajar de manera directa, nosotros tenemos tres métodos de búsqueda, independientemente de los que ya vimos a través de las carpetas, que ahorita les voy a enseñar cómo generamos carpetas, cómo generamos estos favoritos, e incluso cuando ustedes van a hacer algún resumen con su documento, van a poder hacer, sacar un extracto de manera directa a través de las marcas y notas que Billes nos permite realizar en cada documento, que de verdad. Lo van a poder optimizar como no tienen idea. Nosotros tenemos tres métodos de búsqueda. Una manera, la primera que nosotros podemos llegar al método de búsqueda es la búsqueda avanzada, donde en la parte superior me permite elegir mi panel de jurisdicciones por si quiero trabajar únicamente con México o todos los países Dependiendo, incluso, yo no tengo que preocuparme por estar seleccionando cada uno de los países porque qué pereza, ¿no? Ustedes nada más miren aquí con la necesidad de activar solamente todos o quitar uno, pueden ir seleccionando solamente los que necesitan o simplemente quitar la selección para poder marcar todos. Aplico y automáticamente UPAE me ofrece a través de Vilex legislación jurisprudencia, doctrina, libros, revistas, contratos, formularios, proyectos, noticias, normatividad, boletines, prácticos bilex y tus documentos. Esto es bien importante porque a pesar de que tenemos toda la información de más de 200 millones de documentos, ustedes también tienen la ventaja de poder trabajar con un, un traductor en términos de búsqueda. ¿A qué me refiero? Imagínense que por alguna razón... Nuestro, el grupo que estamos aquí reunido con nuestra, nuestro docente nos dice que tenemos que hacer, ejemplo, algún derecho comparado entre, no sé, Alemania, no sé, eh, Brasil y México. Pues automáticamente, como estoy seleccionando documentos en otro idioma, yo le puedo decir a Viles que me traduzca el documento que voy a lanzar en uno de mis 14 idiomas. Vilex trabaja con diccionarios en términos fiscales, laborales y jurídicos, que lo que hace es que nos ayuda a hacer una interpretación al texto de ley. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya es un software precargado que tiene Vilex con inteligencia artificial, que de manera semántica lo que hace es que me interpreta el documento en el idioma que estoy seleccionando. Ejemplo, como yo sé que Alemania, Brasil tienen idioma diferente al mío, yo le puedo decir que me lo traduzca todo el español. Claro que si soy Domino el inglés, le puedo decir que todo me lo traduzca al inglés o todo me lo traduzca al español, dependiendo de lo que yo necesite. esto es bien importante porque a través de esto nos permite elegir alguna búsqueda en particular o alguna frase en particular. Aquí yo le llamo juego de palabras porque ustedes van a poder buscar todas las palabras, palabras cercanas, frases exactas, alguna de las palabras, ninguna de las palabras. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo busco libertad de expresión, por ejemplo... Lo que va a hacer Viles es que me va a buscar en todos los contenidos y en todos los, los documentos, libertad y de y de expresión. Pero yo no quiero. Yo les recomiendo que cuando ustedes van a hacer una búsqueda precisa, lo trabajen como libertad de expresión, por ejemplo, lo pongan y automáticamente Viles lo que hace es que trabaja con operadores booleanos si no han escuchado la frase operadores booleanos, aquí se los explico rapidísimo y en cuestión de segundos. Estos buscadores avanzados lo que hace es que me permite trabajar con signo de más, el signo de menos, el paréntesis, el corchete, el ampersand y las comillas. ¿Qué va a pasar? Que si yo estoy buscando en todos los contenidos libertad de expresión, aquí abajo, ahora les explico estos filtros, yo lanzo la búsqueda y automáticamente, miren lo que va a hacer es que me va a entrecomillar la frase libertad de expresión y me va a dar contenidos y resultados. ¿Por qué? En México, porque así yo se lo pedí. Y automáticamente, de lado izquierdo, tengo un pequeño subbuscador donde me permite localizar información en todos los, conten los contenidos que estoy arrojando, que son más de 42 mil resultados, y en los contenidos. Todo lo que ustedes vean en color azul, automáticamente es un hipervínculo que me permite trasladarme a otro texto de ley o a otro documento. ¿Qué pasa? Si yo como alumno de UPAEP quiero, ejemplo, ver todos los proyectos normativos de libertad de expresión, automáticamente selecciono y me permite trasladarme de forma rápida e inmediata a los proyectos de ley. Si yo me equivoqué y quiero buscar pura legislación, selecciono y automáticamente me dará todo lo que tiene que ver con texto de ley y me quitará iniciativas de ley, ¿sí? Esto es bien importante porque a través de estos juegos de palabras, por eso les decía, a través de estos juegos de palabras a mí me permite trabajar ahora, que si yo como alumno ya soy más específico y sé lo que quiero buscar, ejemplo, voy a buscar una jurisprudencia de libertad de expresión, automáticamente cuando selecciono el filtro, en la parte final yo voy a poder jugar con los tribunales que me ofrece UPAEP a través de Vilex. Suprema Corte, Consejo de la Judicatura, Tribunal Electoral, yo puedo ir seleccionando lo que necesite y automáticamente puedo ir acotando mi búsqueda. ¿Por qué? Porque puedo elegir una tesis, un voto, una ejecutoria, puedo trabajar con la época, puedo trabajar con el número de demandado del actor, por materia, un intervalo de fecha, dependiendo de lo que yo quiera. Bilex me permite acotar los resultados gracias a esta búsqueda avanzada. Lo mismo sucedería si quiero buscar libros y revistas. Libros y revistas me permite buscar por autor, por el tipo de fuente, a lo mejor la docente me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que me busques jurisprudencia comentada, legislación comentada, o quiero buscarlo por categoría porque quiero libros penales, mercantiles, civiles, fiscales, constitucionales, dependiendo de lo que yo necesito Puedo buscar libros y revistas, el materia constitucional por editorial y automáticamente lanzo mi búsqueda y me dará únicamente contenido en materia constitucional de qué, de libros y revistas, porque yo así lo seleccioné y así lo busqué. Vamos bien, incluso en la parte superior, ustedes pueden tener la facilidad de poder ordenar por más reciente, más antiguo, por relevancia, más consultados. Si se fijan automáticamente, aquí tengo una gaceta de los derechos humanos que tiene que ver con libertad de expresión en materia constitucional y me está marcando el, el, la fecha, que es agosto 2022, porque simplemente yo lo ordené por el más reciente. ¿sí? Ahora, cuando nosotros trabajamos con otro método de búsqueda, Podemos trabajar por el índice. Este índice es la navegación por tipo de contenido donde nosotros podemos consultar lo que tenemos destacado en México, tanto por la legislación como por el diario oficial, como normativa. Ahora les explico esto o por otras jurisdicciones. Estas jurisdicciones me permiten navegar por tipo de país y automáticamente puedo visualizar su contenido exclusivo en esos continentes que estamos marcando aquí automáticamente cada país tiene su contenido exclusivo y cada contenido tiene su acceso individual. A qué? Claro, estamos por navegación por tipo de contenido. ¿A qué me refiero? Que si yo tengo que hacer una, un trabajo sobre algún área del derecho de la legislación, yo puedo ingresar y automáticamente cuando selecciono, Vilex me va a dar todos los contenidos en materia penal y algo bien importante, texto vigente y texto abrogado o derogado. Porque Vilex tiene un sistema de actualización en tres turnos, matutino, vespertino y mixto, que lo que hace es que me ayuda a tener mis documentos de manera oportuna, de manera confiable y sobre todo de manera a texto vigente. ¿Por qué? Porque si se fijan automáticamente en rojo, yo voy a ver un texto abrogado, pero en verde voy a ver un texto vigente que me permite trabajar con el contenido del área del derecho que yo estoy seleccionando. E incluso si ustedes van a trabajar y dicen, oye Enrique, es que yo me está dando puros códigos, ejemplo, yo quiero leyes, bueno, de su lado izquierdo, van a poder filtrar por rango legislativo, donde ustedes van a poder elegir el tipo de, de rango legislativo que quieren trabajar. Quieren leyes, quieren resoluciones, quieren ley orgánica, quieren circulares, quieren reglamento, pues automáticamente ustedes seleccionan y van a poder elegir todos los reglamentos que tienen que ver de manera directa, e incluso si quieren, lo pueden ordenar por rango legislativo, por más citado, por más reciente, por más antiguo, dependiendo de lo que ustedes quieran trabajar, automáticamente ustedes van a poder ordenar la legislación federal actualizada y por más reciente. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿No tenemos ninguna pregunta por aquí? No, todo ahora, bien. Ahora, el otro método de búsqueda es a través del multibuscador. El multibuscador lo que hace es que me permite ahora libertad. Ya hoy agarré esta frase, ¿eh? pero si ustedes tienen otra, con toda confianza. Vile lo que hace es que termine o no termine de escribir la frase. Me permite dar búsquedas populares, destacados, principales, la parte de los Smart Topic y aparte también libros y revistas. ¿Por qué? Porque automáticamente si yo estoy buscando libertad, Vilex me está diciendo oye, Alejandro, a lo mejor quieres libertad anticipada, a lo mejor quieres libertad de trabajo, libertad de expresión, te doy documentos destacados, te doy los tópicos que vas a empezar a entender el derecho de manera directa, vas a poder personalizar tu Vilex para que te mane maneje alertas y sobre todo libros principales que tienen que ver con libertad. Al momento de que yo selecciono libertad de expresión, si se fijan, llego a los resultados con los cuales yo puedo trabajar de manera directa y del lado izquierdo puedo filtrar por lo que ya vimos, si quiero pura normatividad, que manejamos normas oficiales, normas mexicanas, periódico, periódicos de mayor circulación, que aquí los vamos a encontrar, proyectos normativos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, contratos y formularios, que son los famosos esqueletos, plantillas o machotes, que nos permiten trabajar de manera directa con su labor autoral. De Viles. Ahora que pasemos a la labor autoral, ustedes se van a dar cuenta cómo pueden optimizar un documento y qué tanto pueden hacer con un documento. Todo esto lo tenemos de manera directa para que ustedes puedan trabajar. Ahora, en resumen, les voy a compartir un video en el cual, obviamente, como ya lo vimos, lo voy a hacer en video de cómo buscar en Bilex. ¿Les parece bien? En esta página principal tenemos tres opciones. Recomendado para ti, lo más reciente y la actualidad internacional. Lo recomendado para ti siempre suele aparecer en base a lo que se ha buscado en la edición, es decir, aquí donde dice edita tu velex, te va a permitir seguir diferentes tópicos, diferentes Smart Topics. ¿Qué son los Smart Topics? Los Smart Topics son compilaciones de unas determinadas materias, unos determinados conceptos jurídicos, que lo que hacen fundamentalmente es ofrecerte lo más importante de ese concepto. En este caso, derecho laboral, despido de disciplinario, de seguridad social, etcétera, etcétera. Pueden ser de lo que se quiera. Incluso después tenemos la posibilidad de ver Smart Topics relacionados con los que ya tenemos grabados. Aquí podemos ver si seguimos algún documento y aquí si seguimos alguna revista. Con todo esto al final llegamos a la página principal, que es lo que se nos recomienda. Aquí lo más reciente que publicó Belex y la actualidad internacional que se ofrece en, en toda nuestra plataforma. La búsqueda de noveles es muy sencilla. Solamente hay que ponerse en este buscador y escribir los conceptos jurídicos que quieres que aparezcan en tu documento. Es decir, si quieres que en, tu, en el documento aparezca, por ejemplo, la expresión custodia compartida, elegimos custodia compartida e incluso tenemos un desplegable que nos indica búsquedas populares con esta búsqueda, un resultado principal con esta búsqueda, documentos destacados que hay con la custodia compartida en este caso y después diferentes Smart Topics que profundizan en lo que estamos buscando, o bien la custodia compartida en sí, o bien la custodia compartida de los requisitos, o bien el convenio regulador o la modificación de medidas. E incluso en bastantes ocasiones veremos que tenemos obras que hablan literalmente de la búsqueda que estamos haciendo. Si no queremos irnos directamente a ninguna de las mm, sugerencias que nos hace la herramienta, simplemente pinchamos en Enter damos a la lupa y VLX nos va a buscar entre todos los resultados que aparecen en la base de datos aquellos que contengan las palabras custodia y compartida. Es importante tener en cuenta que la custodia compartida en sí no aparece como concepto. Sí que se ordena por relevancia como custodia compartida, pero en algunos casos tenemos por un lado custodia y por el otro lado compartida. Si quisiéramos precisar más en la búsqueda, existe la opción de usar las comillas. Las comillas hacen que lo que está dentro de esas comillas sea una frase exacta y literal que aparecerá en el texto. Si pinchamos, bajamos de los 78.000 resultados que habían antes a solamente 29.000. Una vez tenemos hecha la búsqueda, aquí vemos los resultados. Son muchísimos y, por tanto, siempre recomendamos filtrar. ¿Cómo se puede filtrar? Introduciendo más palabras. Por ejemplo, aquí podemos escribir pensión compensatoria. No hace falta escribir acentos. Bajamos a 4.489 solamente. Y también tenemos los filtros de la izquierda. ¿Qué significa? Que podemos filtrar únicamente por legislación, únicamente por jurisprudencia, etcétera, etcétera. Lo más normal es buscar jurisprudencia. Elegimos la opción de jurisprudencia y ya nos quedamos únicamente y exclusivamente con aquellos resultados que son sentencias relacionadas con una custodia compartida y que además incluyen la, las palabras pensión y compensatoria. Entonces, a partir de ahí, podemos seguir filtrando y escribiendo todas las palabras que quisiéramos aquí, por ejemplo, hijos menores, que lo voy a borrar, y que nos buscaría. Y también tenemos unos filtros a la izquierda. ¿Cuáles son los filtros? Fundamentalmente, el tribunal, para poder elegir el tribunal que queremos que nos busque las sentencias, por ejemplo, si queremos la audiencia provincial de Barcelona, nos va seleccionando y nos da la opción de ver, o bien, en todas las secciones o bien alguna en concreto. Por ejemplo, donde hay más sentencias, por lo que estamos viendo, es en la Audiencia Provincial de Barcelona, en la sección decimosegunda. Le damos al más, pinchamos en aplicar y ya tenemos todas las sentencias que hablan de custodia compartida y pensión compensatoria en Barcelona, teniendo en cuenta que la expresión custodia compartida está entrecomillada. Seguimos bajando los filtros para poder elegir si el tipo de decisión para poder elegir el sentido del fallo, si estima el recurso, si lo desestima, si confirma la sentencia, el tipo de recurso, que todos son de apelación, salvo los autos, la categoría, la mayoría son civil, y la normativa citada. En la normativa citada, si pinchamos, nos va a abrir un cuadro aquí en medio. Todas las sentencias que hemos visto aquí, las 396 citan estos artículos, incluso tenemos seis más. Entonces, si por ejemplo quisiéramos ver el. Artículo 92 del Código Civil. La propia herramienta nos va buscando. De manera que aquí vemos Código Civil, Artículo 92. Podemos ver una previsualización del artículo y si lo elegimos y pinchamos en aplicar, la herramienta nos va a buscar todas aquellas eh, sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona. De la sección decimosegunda, cuya fase exacta es custodia compartida y que además hablan de pensión compensatoria. Una vez que hemos hecho esta búsqueda, elegimos por ejemplo la primera sentencia, que es una sentencia de 22 de diciembre de 2011. Siempre vamos a encontrarnos el encabezamiento la fecha técnica, quién es la ponente, el procedimiento, etcétera. Aquí podemos encontrar el resumen o bien el análisis de ex es decir, todos los conceptos jurídicos que, que tienen que ser importantes lo vemos aquí. Es un depurso consciencioso, son medidas definitivas, es igual de custodia compartida, es una pensión de alimentos. Y después la sentencia de texto completo. Podemos ubicar cualquier fragmento del texto dentro de la búsqueda. ¿Por qué? Porque si pinchamos aquí en buscar el documento y elegimos, por ejemplo, hijos, veremos todos los resultados que aparece de hijos dentro de la sentencia. En, en fragmentos, en párrafos, de manera que va a ser mucho más rápida la lectura y va a ser mucho más rápido encontrar aquel resultado que más nos interesa por si esta sentencia no habla de lo que queremos. Si hay una palabra clave que debe aparecer y no la contamos en la sentencia, pasamos a la siguiente sentencia. Para pasar a la siguiente sentencia, tenemos aquí unas flechas hacia arriba y hacia abajo. Esta, como era la primera, no aparece ninguna, pero con, a continuación tenemos la posibilidad de bajar a la siguiente sentencia, que es exactamente igual. El mismo sistema, el un procedimiento, podemos buscar exactamente igual. Si nos fijamos aquí, aquí arriba, tenemos unas opciones. Esta opción, la lupa, nos ubica las palabras que hemos utilizado para hacer la búsqueda dentro de la sentencia, de manera que podemos hacer una lectura rápida en diagonal de los resultados que son realmente importantes en el documento para discriminar y por tanto no tener que hacer el texto completo. Aquí iríamos de nuevo al documento completo y esto es el V-Site lo que es interesante porque lo que hace básicamente es decirnos todo el contenido de la sentencia en función de lo que cita de hecho si lo vemos lo primero que tenemos es una advertencia que nos dice que algunos de los, algunos de los documentos citados no están vigentes o se han modificado vemos que tenemos dos citas en legislación y una cita en jurisprudencia las 12 citas en legislación pues estamos viendo que se cita la de civil en cinco partes Estos son los artículos y después el Código Civil de Cataluña en el libro segundo. Aquí tenemos una línea temporal y justamente vemos dónde está ubicado el documento, es decir, la fecha en la que se, en la que se editó esta sentencia, la fecha de hoy y después un puntito aquí en naranja que nos indica que ha sufrido una modificación. Pasamos el ratón encima y ya veremos que tenemos en qué o cuándo se modificó y qué afectó a este, a este, a este artículo que fue la Ley 3.3 barra 2017 de 15 de febrero del libro sexto. Y aquí pinchamos en verde de los cambios y podemos ver que la redacción conforme estaba publicada esta sentencia hablaba tal que así y la redacción posterior a esta modificación quedó tal cual así. Para salir de las, de las citas pinchamos fuera del cuadro y volvemos de nuevo a, toda, a todo lo que se cita en el documento. Como podemos ver, aquí también vemos la jurisprudencia que se cita, que es una sentencia anterior, evidentemente. Relacionados a Vincent, Vincent es una herramienta que explicaremos luego, pero para hacernos una idea, es un asistente virtual. Lo que va a hacer, fundamentalmente, es buscar contenido con los conceptos jurídicos que contienen esa sentencia, porque aquí vemos las citas. Aquí tenemos también la posibilidad de ver Vincent directamente colgando un documento nuestro y propio. Por ejemplo, recibimos una sentencia, recibimos una demanda o recibimos cualquier documento ocurrido. Volvemos a la página principal para irnos al índice. En el índice podemos ver todo el contenido que ofrece Ulex. En función de lo que tengamos suscrito, podemos ver legislación, boletines oficiales, jurisprudencia, administrativa, convenios colectivos, libros y revistas, formularios y contratos, iniciativas legislativas, noticias, tesauro, prácticos Ulex y consultas Ulex. Aquí tenemos incluso otras jurisdicciones. Y ahí por ejemplo, legislación. Podemos elegir dos opciones o bien por materia o por ámbito territorial. Si elegimos la materia y por ejemplo administrativo, ahora tenemos una serie de opciones. Si elegimos por ejemplo esta primera, veremos toda la legislación que regula en concreto y en este caso la actividad administrativa. Como veis, buscar en Ubelex es muy sencillo. Todo... Listo. Sé que el video ya explicó todo lo que nosotros ya vimos, pero ahora lo vamos a llevar directamente a la práctica. ¿Les parece bien? Entonces, el video ya mostramos de manera directa cómo podemos buscar a través de la búsqueda avanzada, a través del índice, a través de la navegación por tipo de contenido y a través del buscador general. Ahora, es muy importante que nosotros veamos ya de manera práctica cómo nos vamos a optimizar el tiempo. Ya vimos cómo poder tras buscar en Vilex, ya vimos también qué es Vilex. Ahora, imagínense que nosotros vamos a trabajar, no sé, la ley federal del trabajo. Fíjense, automáticamente Vilex nos acepta abreviaturas. Yo le doy la búsqueda de manera directa y lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Lo voy a hacer ahora, ya lo vimos, pero lo voy a ejemplificar de una manera mucho más rápida y más práctica. ¿Qué nos va a beneficiar Vilex trabajar directamente en la, en la plataforma? No sé si ya escucharon los textos refundidos, pero los textos refundidos lo que vamos a hacer es que nos va a permitir ver la evolución de la norma que ha sufrido un texto de ley. Es algo que nos diferencia de cualquier fuente oficial, de cualquier fuente pública, es un contenido o una labor autoral única de Vilex, que nosotros lo que hacemos a través de los textos refundidos es que aquí tenemos las versiones. Del lado de las versiones nosotros vamos a poder ver el inicio y fin de la vigencia, que de manera automática vamos a poder evaluar ¿Cuáles fueron los artículos que fueron reformados, adicionados o derogados? Y una vez que nosotros le damos un clic en texto en paralelo, vamos a poder ver del lado izquierdo cómo estaba la ley y del lado derecho cómo quedó la ley. Incluso Bill les deja las tachaduras de los mismos artículos para que ustedes puedan diferenciar la, lo, los cambios que marcaron la pauta de la reforma. Miren, del lado izquierdo tenemos un documento tachado, del lado derecho cómo quedó la ley. Y esto es bien importante porque ustedes, como se están formando automáticamente en la universidad, lo que está haciendo la universidad es apoyarles con este recurso digital que es Vilex para que ustedes puedan tener un fundamento y poder interpretar perfectamente un texto de ley. Lo mismo pasaría ahorita con la jurisprudencia que ahorita les explico. Incluso muchas veces cuando ustedes vean un documento de, de color azulito, recuerden, es una correlación que me lleva de un ordenamiento a otro para poder interpretar el texto de ley. Esto es bien importante porque automáticamente la UPAEP tendrá un ahorro presupuestal enorme porque incluso si yo quisiera tener la Ley Federal del Trabajo histórica, le doy un clic y automáticamente podré obtener el documento histórico de diferente ley. Y algo bien importante, nosotros dentro de los textos refundidos trabajamos con el análisis. El análisis nos permite ver de manera concentrada y por ejercicio ¿Cuáles fueron las cuestiones que marcaron la pauta a todo el texto de ley? Por ejemplo, si el, mi docente me dice que yo le traiga una investigación de cuáles fueron los artículos que se reformaron, que se adicionaron en el 2021, ya no tengo que preocuparme porque vi la expensión de esta necesidad y automáticamente aquí en el 2021 voy a poder visualizar los cambios que marcaron la pauta a mi texto de ley. ¿Sí? sí Ahora, imagínense si nosotros queremos citar un documento de manera directa y que nos permite trabajar de forma directa. A ver, un segundo, es que voy a cambiarme de lugar. Un segundo, mientras tanto, si tienen alguna pregunta, déjenme cambiarme de lugar. Listo, eh, hasta aquí hay alguna pregunta, perdón por el, empezaron a hacer un ruido enorme acá ¿Alguna pregunta hasta aquí? Eh, más bien, solo dicen que si pueden ver el video después el que pusiste. De ah, claro, búsqueda. claro, incluso miren aquí, yo ahorita en, este, en esta este, grabación yo les dejo en el chat este video por ejemplo aquí, yo lo puedo poner aquí, puedo ponerlo y en esta grabación, aquí les puedo poner en el chat, para todos, el enlace. ¿Les parece bien? Entonces, aquí lo tenemos y listo, lo, lo pueden ver de manera directa cuando tengan oportunidad. Listo, seguimos. Gracias, gracias. Y ahorita también les pego el otro video de qué hace Vilex. Entonces, nosotros estábamos viendo que tenemos la posibilidad de poder trabajar con los textos refundidos. Dentro de los textos refundidos, aquí hay algo bien importante porque también nos quedamos aquí. ¿Qué pasaría si nuestro docente nos dice, ahora, sabes qué, Alejandro, en la Ley Federal del Trabajo, necesito que me cites todo lo que tenga que ver con la Ley Federal del Trabajo? Bueno, pues aquí le damos citado por y automáticamente nosotros vamos a poder encontrar en qué contenidos integrados en la plataforma de manera nacional, pero también recuerden que tenemos un panel de jurisdicciones donde nos permite elegir, obviamente la ley federal del trabajo es nacional, pero ahora convirtámoslo esto a un contenido internacional, pues imagínense, me va a citar de manera directa en qué contenidos se encuentra mencionada la ley federal del trabajo. Ejemplo, si yo voy a trabajar directamente con pura jurisprudencia, selecciono y yo voy a poder ver mis ejecutorias. ¿De quién? Recuerden que tengo la posibilidad, como lo vimos en el video del lado izquierdo, puedo elegir el filtro del tribunal, por ejemplo. Y lo hicimos en la búsqueda avanzada. Si yo quiero elegir alguno de estos tribunales, me permite ir acotando mi búsqueda para poder minimizar mis resultados. Yo elijo, en la parte superior, puedo ordenar por relevancia, más consultados, más citados, etc. Yo puedo ordenarlo y de manera directa, puedo trabajar el documento a texto completo donde voy a poder visualizar todo el contenido a texto completo. Fíjense, algo muy importante dentro del programa está que veamos qué tanto podemos hacer con un contenido. Uno, en la parte superior, porque ustedes ya vieron cómo buscar, ya vieron qué hace Vilex, ya vieron los textos refundidos, pero ahora también importante, qué tanto puedo hacer con un contenido. ¿Estamos de acuerdo? Porque estas se, está, se estarán preguntando Oye, ¿y qué? ¿Qué tanto puedo hacer con un contenido dentro de Vilex? Bueno, en la parte superior, ustedes tienen estas herramientas de uso que nos permiten, uno, agregar a favoritos. ¿Se acuerdan que cuando iniciamos les hablaba de cómo personalizar la cuenta? Bueno, ustedes le dan un clic a esta estrellita y se va a guardar en la nube de Vilex los favoritos. Pero también tienen la posibilidad de poder crear en carpetas. Las carpetas, ustedes pueden ponerle el nombre que quieran y dentro de cada carpeta pueden integrar Subdocumentos. ¿A qué me refiero? Que si yo le pongo una carpeta aquí que se llame, no sé, libertad de expresión, puedo crear mi carpeta y automáticamente me la va guardando en la nube de Vilex. Todos estos documentos se van a ir guardando aquí, en la nube de Vilex, para que mis carpetas las pueda recuperar en cualquier momento y donde me encuentre. Si quiero ver los favoritos, le doy un clic y automáticamente, el lado derecho, yo voy a tener el acceso a mis documentos favoritos que me marcaron de manera directa. ¿Listos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Ahora imagínense, me dicen, Enrique, ya perdiste la, el documento. No se preocupen, miren, aquí tienen el historial, me voy a mi sentencia, la recupero y automáticamente, ¿qué más puedo hacer? Imprimir. Este documento, pensemos, tiene, vamos a ver, tiene ¿cuánto? 100 cuartillas. Nuestro docente nos dice que de este documento tenemos que trabajar un resumen. Un resumen lo podemos hacer de manera directa en cómo. Yo puedo seleccionar con el botón izquierdo del mouse, el o los párrafos, y me va a abrir dos comandos, marcas y notas. Puedo hacer la marca y automáticamente me la va a ir colocando del lado izquierdo en el documento. ¿Por qué? Porque imagínense que nuestro docente nos dice que de esta sentencia tenemos que hacer un resumen. Bueno, pues automáticamente, cuando nosotros ya hicimos nuestra lectura, ya hicimos, revisamos el documento, al momento de imprimir, podemos incluir las marcas y notas, imprimimos, y en color amarillo, déjeme ponerlo aquí, en color amarillo, me va a marcar mi extracto del documento que yo ya hice, mi, mi, mi resumen. Aquí me va a aparecer de manera directa, y en color amarillo tengo mi extracto de lo que a mí me interesó, y automáticamente en lugar de desperdiciar 100 hojas, puedo imprimir mis dos hojas o mis tres, porque imagínense que el docente nos dice, ¿sabes qué, Alejandro? Quiero máximo de estas 100 cuartillas, máximo dos. Bueno, ustedes ya fomentaron la lectura, leyeron el documento, lo trabajaron y automáticamente cuando hagan esto van a poder trabajar el documento de manera impresa, pero también muchas veces no quiero imprimirlo porque no tengo la posibilidad, porque estoy fuera de, de, de, de, del lugar donde están las impresiones, etcétera, pero también lo puedo compartir por redes sociales, vamos a compartir la URL, incluso si tenemos aquí alumnos que están ya en un nivel avanzado donde tienen que ver metodología de la investigación, donde nuestros docentes nos piden citar y referenciar, nosotros podemos exportar este, este, este documento y lo podemos citar con alguno de nuestros gestores de, de preferencia como Sotero, APA, Mendeley, Chicago, Redworks. Ustedes pueden trabajar con esos gestores bibliográficos y de manera automática van a poder trabajar este documento conforme ustedes lo decidan. También tiene la posibilidad de poder trabajar con el enlace y el ID de este documento. ¿Qué pasaría si algunos de ustedes me dicen oye oh, Enrique es que fíjate necesito el enlace de la sentencia que estábamos viendo? No te preocupes mira aquí tengo un correo electrónico que me permite trabajar y yo puedo pegar la URL y me permite compartir el documento para poder trabajar esta sentencia y poderla compartir. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Ninguna pregunta? Bien. Perfecto. Si consideran que hay algo que te va a frenar, me dice. Entonces seguimos trabajando ya. Imagínense también, me dice Alejandro, oye Enrique, es que fíjate que los alumnos de, no sé, de metodología de la investigación encontraron una, una, una acción de inconstitucionalidad 35-2014. Pero, ¿cómo se las comparto? Mira, yo le puedo compartir aquí el número de único de Vilex, incluso ustedes cuando están trabajando en Vilex, lo ponen en el buscador, ponen el número único y automáticamente llegarán al resultado exacto. ¿Por qué? Porque incluso no sé si se han dado cuenta que dentro de la OPAEP tenemos la, también la posibilidad de poder buscar contenidos o documentos en todo el descubridor o en todo el buscador general. Pues para esto nos sirve, los metadatos se fusionan con estos y automáticamente puedo recuperar el documento y ya lo puedo compartir a través de estos métodos. La otra, ¿qué pasaría si yo me voy de un, el edificio y a donde me voy a ir? No hay buena señal de internet o simplemente quiero el documento. Lo puedo descargar en dos formatos, PDF, que es modo lectura, o documento de Word editable. ¿Y qué va a pasar? Que automáticamente, en lugar de estar transcribiendo toda la sentencia, la puedo trabajar de manera editable. Ahora imagínense, no sé si en la pipe creo que sí, pero imagínense que hay un intercambio de alumnos y viene un alumno de Estados Unidos, ejemplo, y quiere la sentencia en, otro, en su idioma original, pues yo le puedo poner aquí en estos símbolos que me traduzca el documento a, a uno de mis 14 idiomas, selecciono inglés, traduzco y en cuestión de segundos, porque recuerden que ya de manera semántica y de manera condicional en términos fiscales, laborales y jurídicos, Viles lo que hace es que me permite traducir, incluyendo la correlación, a otro idioma. ¿Qué va a pasar? Que aquí yo puedo continuar y automáticamente me está traduciendo todas las tablas y el documento al idioma inglés. Me dice Alejandro, oye Enrique, pero espérame, es que yo no soy bilingüe. No te preocupes, Alejandro. Mira, en la parte superior tienes la versión original, que está en español, la versión traducida y tu texto en paralelo para trabajar ambos documentos a la par. Vamos bien hasta aquí. Incluso también me permite descargar la versión traducida, ¿sale? Ahora, ya que estamos trabajando aquí de manera directa, pues también tienen opciones de gusto, ¿no? A lo mejor tengo fatiga visual, puedo, la letra está muy pequeña, la puedo ampliar, puedo este, cambiar la, la, la tipografía, puedo justificar el documento, o también me ha tocado ver docentes que ocupan Vilex y no sé, no les dio tiempo de hacer su presentación. Pues miren, aquí tienen un modo lectura que lo que hacen es ocultar los paneles traseros y trabajar como una diapositiva, que esto también lo pueden hacer ustedes en clase y directamente pues lo pueden hacer. Ahora, del lado izquierdo tengo un pequeño subbuscador para localizar cualquier concepto o palabra como lo vimos en el video dentro de esta sentencia. Puedo ver la sentencia citado por en dónde se encuentra citado Aquí la tengo, la 35-2014. Y también el año pasado Vile lanzó una nueva funcionalidad que se llama mapa de precedentes. El mapa de precedentes, que incluso también aquí, si quieren, le, lo, lo puedo buscar. Miren aquí, espérenme. Vamos a ponerle aquí YouTube. También se los puedo compartir porque tenemos video del mapa de precedentes. Vile, así le ponen mi mapa de precedentes. Lanzamos la búsqueda y miren, aquí les voy a compartir este video. Déjenme, sí. déjenme poner, pasárselos aquí también para que lo anoten, porque es bien importante que antes de que se cierre la sesión, ustedes recuperen estos links, porque si no, pues, pues se pierde. Pero bueno, están en YouTube, también los pueden buscar. Pero fíjense que ya que estamos aquí... Les voy a pasar este pequeño video para ver esta nueva funcionalidad. Vilex se complace en anunciar el lanzamiento de la funcionalidad Mapa de Precedentes Jurisprudenciales, desarrollada por el Centro de Innovación de Vilex, que combina tecnologías propias exclusivas como Visa y TV rank entre otras. Cuando estés consultando cualquier sentencia y accedas al mapa de precedentes, el sistema de Vilex que está entrenado para entender la estructura de las sentencias, reconocer citas, referencias y su impacto en la argumentación de las decisiones, construirá un diagrama de fácil lectura, que relaciona las sentencias más relevantes vinculadas con la sentencia consultada. El mapa mostrará los precedentes para las sentencias más importantes e influyentes relacionados a la sentencia consultada, y también te mostrará las sentencias posteriores que han citado a la sentencia que estás consultando, a simple vista y de forma muy gráfica. Podrás ver el contexto jurisprudencial de tu investigación y eficientemente dirigirla hacia el enfoque correcto. Cuanto más grande sea el círculo, más tienen en común la sentencia relacionada y la sentencia principal consultada. Si un círculo exterior se une a la sentencia principal por una flecha, significa que esa sentencia ha sido mencionada directamente por la sentencia consultada. Si no existe una flecha vinculando el círculo de una sentencia relacionada con el caso principal, entonces significa que la sentencia puede ser muy relevante para el tema, aunque no haya sido directamente citada. Limitamos el número de casos disponibles en el mapa jurisprudencial a 70, para garantizar que las sentencias destacadas son las más influyentes e importantes. Esta funcionalidad estará disponible para todas las sentencias del mayor repositorio de jurisprudencia del mundo disponible en Vilex. Accede a esta funcionalidad hoy y pon a trabajar la inteligencia artificial para ti. Vilex. Información Jurídica Inteligente. ¿Listo? ¿Qué les pareció? Pues es esto lo que les iba a explicar, porque Vilex es una representación gráfica de lo que hace ver los casos principales, los casos posteriores y los casos relacionados. qué es lo que vimos, fíjense, automáticamente, si yo estoy trabajando con esta acción 35-2014, yo puedo ver la relación de casos que ha tufrido, sufrido esa sentencia, por eso les decía que íbamos a ver los textos refundidos tanto en ley, pero ahora las modificaciones ahora en jurisprudencia. Y si se fijan, automáticamente esta sentencia está relacionada enormemente con documentos que se van relacionando entre sí, entre casos principales, casos posteriores y casos relacionados que es la representación gráfica de esta sentencia. Automáticamente ustedes van a tener todo de manera en un solo sitio de información, Bill, lo que nos está ayudando de manera directa es poder trabajar un documento de manera integral. Ahora, imagínense, me dice Alejandro, oye Enrique, ya veo que estoy trabajando con las citas BISAI, ya puedo ver de manera directa mis textos legislativos que está, modificaron la norma, puedo ver la jurisprudencia de manera directa que ha sufrido modificaciones, puedo ver libros y revistas que ha sufrido modificaciones, y fíjense algo bien importante, de la dis, este, central, vamos a poder ver todos los artículos que modificaron la constitución, automáticamente podemos ver que está vigente, podemos ver la fuente principal por jerarquía, podemos ver el total de referencias, podemos ver el indicador de la norma, podemos ver el total de citaciones y la intensidad de la cita. Esto automáticamente me abre una línea del tiempo donde yo puedo ver los textos refundidos de manera concentrada e incluso los punteros de color naranja cuando ha sufrido alguna modificación. Esto nos ayuda a poder entender bien el texto de ley, nos ayuda a entender perfectamente el, el mapa de jurisprudencia, mapa de precedentes. Entonces, me permite trabajar de manera directa esto para poder ir a entender de manera directa el documento. Si se fijan, automáticamente todo eso van a poderlo trabajar de manera integral, de manera completa, con inteligencia artificial. Y sobre todo, si quiero ver la acción inconstitucional, le doy aquí citado por, y me permite ver en qué documento se encuentra citado ya vimos el mapa de precedentes pero si todavía yo me quedé un poquito vacío en el contenido le doy aquí de manera directa y fíjense que UPAEP tiene eh, un asistente virtual que lo que hace que se llama Vincent, que lo que hace es que me permite extraer conceptos jurídicos de un documento tanto interno como externo y lo que hace es que me permite una extraer citas directas Citas indirectas, recomendaciones, sugerencias adicionales. Vincent reconoce el idioma inglés, Vincent reconoce el idioma español, reconoce Word, reconoce PDF. Imagínense que ustedes tienen su tesina, un documento, un capítulo de un libro, un amparo, una resolución, un, un oficio, lo que ustedes quieran, soporta hasta 5 megas y automáticamente vile lo que va a decir. Mira Alejandro, en la cuestión política... Te doy tantos artículos citados y te digo cuáles son, pero también te doy artículos sugeridos, te doy artículos citados en el documento, te doy texto vigente, te doy texto abrogado. Y si tú no sabes de qué habla la sentencia de la de la corte de la, la de la acción inconstitucionalidad del lado derecho, tú tienes un mapa conceptual que lo que hace es que te va a permitir extraer los conceptos jurídicos del documento. Como no nos dio oportunidad de leer este documento, habla de elecciones locales, de coaliciones electorales y sistema de partidos. ¿Qué va a pasar? Que en cuestión de segundos ustedes van a tener un simple documento, una, traducido a 14 idiomas lo van a poder trabajar con redes sociales y gestores bibliográficos, van a poder ver la normativa citada en algunos determinados textos y contenidos, van a poder ver la citación en donde se encuentra el documento, van a poder ver en la evolución de un mapa de precedentes, van a poder analizar y extraer citas directas, indirectas, recomendaciones, sugerencias adicionales, gracias al asistente virtual de Vincent. Incluso en la parte superior, ¿qué pasaría si yo quiero trabajar de manera directa un asistente virtual pues aquí le doy un clic y miren, automáticamente ahora aquí lo que va a hacer Vincent es buscar el documento que ustedes indiquen en su ordenador, nos va a permitir leerlo y va a empezar a trabajar para poder extraer citas directas, indirectas, recomendaciones, sugerencias adicionales, pero con un documento externo. Imagínense que ustedes tengan una demanda, bueno, pues si ustedes quieren fundamentarla, citarla, referenciarla, trabajarla. Dígale a Vincent que haga el trabajo y automáticamente nos va a permitir trabajar con estas jurisdicciones. Significa que no nada más nos vamos a quedar hasta ahí, sino que vamos a poder trabajar diferentes eh, jurisdicciones para poder analizar de diferentes países y diferentes documentos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? Sí, que dicen que les gusta mucho. Vincent. Ah, perfecto. Sí, fíjense, ahora, qué bueno que les gusta porque de verdad, se los garantizo, Vincent nos va a ayudar a optimizar las citaciones, las investigaciones de manera drástica, porque imagínense, a veces yo tenía que trabajar y tendría que buscar el documento y tenía que estarlo citando, tenía que ver si este documento está citado, si está trabajado con alguna otra. Miren, incluso Vilex, cada artículo nos da la normativa citada. Significa que Alejandro, cuando trabaje ejemplo, el artículo 1 de la Constitución, él sabrá que se tiene que apoyar en tres treinta y cuatro mil sentencias, dos mil artículos doctrinales, ciento este, mil disposiciones, cinco formularios, cuando ustedes ingresan a cada hipervínculo, automáticamente van a tener el documento con su respectiva normativa citada, y si yo estoy trabajando Ejemplo, en este caso, algún contrato formulario, pues voy a poder navegar y me va a permitir llegar al documento sin necesidad de perder otra búsqueda. Porque automáticamente lo que estoy, si se fijan, yo estoy trabajando desde el mismo sitio de información, ni siquiera abierto una página, una página de Google para poder buscar un contenido. Porque también algo que les voy a explicar y yo les recomiendo que esto ustedes lo hagan en su ordenador propio. Nosotros somos el único proveedor que ha hecho una fusión con Chrome. Muchas veces estamos acostumbrados de que si yo tengo que buscar libertad de expresión, ¿a dónde me voy? A Google, estamos de acuerdo. En la parte superior nosotros yo ya lo tengo instalado. Significa que van a poder instalar un, una extensión que se llama Viles para Chrome, que si no de todos modos aquí lo van a encontrar en Más herramientas, en extensiones. Miren, yo ya lo tengo aquí. Aquí yo quisiera buscarlo, le pongo aquí automáticamente le pongo en la tiendita Vilex. Le pongo Vilex, que significa leyes virtuales. Lo busco y automáticamente aquí está. Obviamente me dice que ya lo tengo. Pero si yo lo quisiera instalar, aquí me va a decir agregar a Chrome. Dirán, bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el beneficio? Que si yo le pongo aquí libertad de expresión, lanzo mi búsqueda y los primeros resultados que busque en internet serán de Vilex. Esto les recomiendo que ustedes lo hagan en su máquina, para que, o en la de la universidad, en la de biblioteca, no pasa nada, pero también si, que lo hagan en su máquina, lo pueden instalar cuantas veces quieran, no tiene ningún costo, y aquí va a pasar que, por ejemplo, si yo tengo que hacer una investigación sobre escritores y periodistas que exigen el derecho a la libertad de expresión, miren, automáticamente le doy un clic, y voy a poder llegar a una noticia, que pensemos que somos alumnos de comunicación, voy a poder ver una noticia, Hoy simplemente somos alumnos de derecho, y quiero ver una nota criminalística, no sé, alumnos de qué carrera tenemos aquí. ¿Alguien podría escribirnos, decirnos qué carreras estamos aquí reunidas? Aquí tenemos de derecho de primer semestre. Ah, perfecto. Pues bueno, fíjense, si somos automáticamente alumnos de derecho, todo esto todo esto es prácticamente lo que ustedes van a utilizar, hagan de cuenta que va a ser su pan de cada día, porque ustedes ahorita como alumnos de derecho, ahorita todavía no ven toda la parte de citaciones, no ven toda la parte de todo lo que, lo que les va a servir en un futuro, pero cuando ustedes quieran ser unos expertos utilizando citaciones, referencias, análisis, todo eso, ahorita que van iniciando su carrera, les puedo garantizar que todo esto les va a servir de mucho, de mucho, de mucho, incluso del lado derecho, perdónenme, del lado izquierdo, cuando yo, ustedes que están iniciando y van a buscar algún li, li, libro o revista, nosotros podemos buscar libros y revistas por materia, Aquí puedo ver si quiero un, A lo mejor mi docente me dice que busque libros penales, libros constitucionales, lo puedo hacer. Pero si no, aquí seleccionan el listado completo. Pueden elegir del lado izquierdo la editorial. A lo mejor busco libros de Inasipe. Ejemplo. Bueno, pues filtro y automáticamente me va a dar libros especialmente de esa editorial. Porque recuerden que trabajamos con más de 1,100 editoriales. Estamos trabajando con esto. Pueden buscar la categoría. Por, no sé, a lo mejor tenemos algún, vemos una materia de mercantil, vemos una materia de economía y negocios, vemos una materia de constitucional, de penal, de procesal, de público, privado, etcétera, podemos trabajar y aquí, cuando ustedes tengan que hacer algún derecho comparado o que nos di, pidan buscar información de otra fuente o de contenido internacional, no se preocupen, miren, aquí estamos en México. Pero aquí seleccionan y automáticamente le dicen, Vilex, quiero libros de Alemania, de España, de Brasil, de lo que sea. Aplico y automáticamente de 2000 voy a subir a 12.400 libros que me permite ver un libro de Colombia, de la Amazonia Investiga. Por ejemplo, no sé, fue el primero que agarré. Del lado izquierdo vamos a encontrar la ficha técnica, vamos a encontrar su referencia, los artículos e incluso... Cuando son libros o revistas, en este caso las revistas, vamos a poder seguirlas. Miren, aquí está el botoncito de seguir. Cada revista tiene un histórico, dependiendo de la suscripción, del acuerdo que tengamos nosotros con ellos. Y automáticamente vamos a poder navegar y consultar el documento a texto completo. Si se fijan, el documento está en otro idioma. Como yo no soy bilingüe y quiero trabajarlo, no se preocupen, miren, aquí... Puedo trabajar el documento y me permite traducirlo ahora al español para poder trabajar el documento al idioma que yo lo necesito. ¿Sí? Vamos bien hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Fíjense, y todavía me dice mi docente: ¿Sabes qué, Alejandro? Este libro lo quiero que me lo analices. Le digo, pincen, haz tu trabajo y miren, lo está leyendo, lo está escaneando y automáticamente van 10 citas que lo está analizando y me dice: mira, en el Código Penal de la Ley 2000 de Colombia, te doy un artículo sugerido. De, te doy 14 citas y te tienes que apoyar en legislación y jurisprudencia y en boletines oficiales. Automáticamente tienes la posibilidad de poder analizar este documento. Incluso tienes una línea del tiempo para irte de lo más histórico a lo más reciente. Jalas el puntero y automáticamente aquí vas a poder ver tus conceptos extraídos de este documento. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Hasta algún comentario? Ahora, fíjense, hay algo bien importante. Si yo quiero, estoy en un periodo de exámenes y ustedes como alumnos que van iniciando, yo les recomiendo que le hagan a Vilex que les genere alertas. Voy a contestar también una de las preguntas cuando me preguntaron sobre los tópicos, pero ahora ustedes pueden crear alertas de manera eh, independiente y de manera general. Ustedes aquí en la búsqueda avanzada pueden buscar por contenido, y aquí abajo van a poder crear una alerta. Ejemplo, voy a poner, este, no sé, error judicial. Ejemplo, y quiero solamente de eh, proyectos normativos. Lo estoy poniendo como frase exacta. Si quiero algún, algún contenido en particular, aquí, ojo, quiero en un país en particular, quiero, para que lo vean así, ¿no? En, en Colombia. Aplico, y aquí abajo me va a decir, guarda esto como una alerta. Me va a buscar una alerta en proyectos normativos en Colombia. Si quieren, todavía le pueden poner aquí que quieren también México. Aplican y guardan su alerta y automáticamente me ha creado una alerta para que Alejandro reciba alertas de Colombia, de México, en proyectos normativos de rol judicial. Ustedes se preguntarán, oye, y mis alertas ¿dónde van quedando? En la parte superior derecha tengo este muñequito que lo abro y le digo, gestiona tus alertas y miren, tengo error judicial en Colombia y México en proyectos normativos hace unos segundos de manera semanal. Si me equivoqué y quiero cambiar la frecuencia, habilito y puedo cambiar mi alerta de manera mensual, que me notifique únicamente cuando haya cambios y automáticamente yo puedo crear hasta 100 alertas. Yo aquí puedo crear una alerta nueva con que le ponga el país, México, Quiero, por ejemplo, poner una alerta sobre libros y revistas porque voy a ver derecho romano. Derecho romano. Porque es como estoy de primer ingreso, puedo trabajar con temas que tengan que ver con libros y revistas de derecho romano. Y si mi actualización es semanal, lo guardo, creo mi alerta y automáticamente yo voy a poder crear mi alerta sobre derecho romano, que Vilex me avise de libros y revistas, y automáticamente puedo guardar mi frecuencia. Si ya no me interesa, miren, aquí tengo un botecito de basura donde les digo, ¿sabes qué? Ya no me interesan estas alertas y ustedes las pueden ir reciclando conforme ustedes tengan sus necesidades de consulta e investigación. No necesitan dejarlas porque a lo mejor ya no estoy viendo, este, no sé, residuos sólidos. Bueno, pues ya no me interesa, pues automáticamente la elimino y dejo de recibir a mi correo electrónico esta notificación. Que también yo les recomiendo que ustedes las vayan refrescando, porque si es un tema que ya vieron en primer grado, ya están en tercero y ya no tiene nada que ver con, con, no sé, la solicitud de modificación, pues automáticamente elimínenla. ¿Para qué? Para que automáticamente no, se, no estén saturándose de contenidos que por el momento ya no van a consultar. E incluso aquí recuerden que del índice ustedes también pueden buscar contratos y formularios por materia que resulta que yo quiero trabajar y la maestra me deja ver un dictamen de criminalística, voy a encontrar el famoso esqueleto donde voy a poder hacer marcas y notas, voy a poder descargar este contrato en PDF documento de Word, lo puedo compartir, puedo traducir el documento a 14 idiomas, si así yo lo decido, puedo ver el documento en el idioma que yo quiera, el texto en paralelo. Puedo hacer marcas y notas dependiendo de lo que yo necesito y automáticamente cuando ingreso al documento lo voy a poder ver tanto mi nota en el idioma que quiero como del lado izquierdo. Si ya no me interesan, miren y quiero ver el documento limpio, las elimino y estas marcas y notas se van eliminando de acá, donde yo las puedo ir guardando de manera directa y puedo ir trabajando de una forma tan rápida que si yo ya tengo el resumen y ya me perdí, ya no sé dónde lo dejé. No se preocupen, miren, entro a la ley aduanera y aquí tengo en la parte final mi resumen para poderlo recuperar. También puedo hacer lo siguiente. Si quiero hacer esto, selecciono y ya hago el famoso copiado y pegado. Y a lo mejor lo que puedo hacer es compartir el pequeño extracto con mi profesor para decirle que me vaya revisando si voy haciendo correctamente la investigación, si mi tarea va fundamentada de acuerdo a lo que él o ella me pidió, etcétera. Ustedes pueden trabajar con todo esto de manera directa. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? También, si quiero crear una alerta de manera, este, delito, este, fiscal, no sé, delito, delitos informáticos. Guardo y miren, aquí tengo esta campanita que me permite elegir el tipo de contenidos. A lo mejor quiero noticias criminalísticas, Guardo mi alerta y miren, aquí automáticamente en mi gestor de alertas voy a poder encontrar, actualizo y voy a poder encontrar mi delito informático en Colombia y en México de noticias. ¿Dudas? Hasta aquí. ¿Qué les ha parecido? Y aquí déjenme buscarles el otro video porque quedé de dárselos de cómo buscar en Vilex. Listo. Se los voy a poner también en la, en el chat para que ustedes lo recuperen cuando, y lo vean cuando ustedes lo decidan. Gracias Alejandro por este espacio, y pues mi nombre es Luis Enrique Morales, y que pasen bonita semana.